Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Almas en Conciencia, un programa creado, generado para ti, para que puedas encontrar toda esa luz interior, esa conexión desde tu ser, de darte cuenta que realmente sí sabes y que esa intuición te está llevando, es tu guía, es tu brújula que te ayuda justo a encontrar las respuestas. Aquí vas a encontrar toda la información que te puede ayudar para poder activar cada vez más tu conciencia para que puedas realmente dejarte guiar por toda esta esencia divina y bueno pues eh, como cada final de mes estamos teniendo nuestra eh, lectura de horóscopos y eh, a través de, de Facundo que nos ayuda con la numerología que nos ayuda con su tarot y eh, yo a través de los ángeles la guía la conexión eh, la parte de consejos que, que les otorgan los ángeles estamos haciendo siempre estas dinámicas a final de mes para que siempre estés al pendiente de nosotros y este en esta ocasión pues vamos a hablar de los horóscopos de septiembre ¿verdad Facundo? ¿Cómo estás? Hola, Saludos, Monterrey Hola a todos los, los amigos que nos conectan en cualquier parte del mundo buenos días buenas tardes buenas noches este, sí, así es, este, en esta ocasión vamos a leer los horóscopos de, del mes de septiembre, un mes que viene pues muy especial, o sea, si todos los meses de este año han estado especiales, septiembre empieza con la capote de primer tercio, es decir, quítense que ahí voy, este, tenemos un mes en el que todos los planetas en este momento están en retrógrado, la realidad no la vemos como una realidad, todavía no entendemos como tal, este, andamos lentos, este, el mundo nos parece lento, nos desesperamos, nos, nos aceleramos por cualquier cosa, somos muy impacientes, porque precisamente no entendemos, este, eh, no entendemos cómo vienen los detalles, cómo viene la señal. Y luego tenemos a Marte sobre el sol, entonces somos mecha corta ahorita todo el mundo, todo el mundo, cualquier signo del zodiaco que me digan, tiene mecha corta en algún punto donde tenga a Marte y donde tenga a Aries, este, y Aries nos está invitando a tomarnos un tiempo a estudiar las situaciones, a reflexionar, a, a reorganizarnos, este, porque todo lo que vivimos y armemos en este proceso de aquí, hace a octubre, parte de noviembre, van a ser los proyectos que nos van a estar, pues ahora sí que dándonos la vida durante los próximos 12 años, nos guste o no, vamos a empezar a establecer los primeros pasos, este, y vamos a necesitar estas garantías, mmm, definitivamente, este, esto, este mes y parte del próximo, este, porque vamos a establecer las bases de una nueva realidad, la nueva realidad que habíamos estado cacareando desde el 2020 se está dando por fin este año, en que estamos quitando las, las ruinas de lo que tuvimos hasta hace, hasta hace un, dos años, que una realidad de 2.300 años atrás ya se acabó, entonces estamos empezando a establecer los nuevos, los nuevos lineamientos con sus propios obstáculos, Saturno a fin de cuentas, y al mismo tiempo vamos a preparar nuevos proyectos y nos va a dar las pautas para nuevos proyectos que podemos empezar a disfrutar, a materializar, no en octubre, sino este enero, febrero, este, que es cuando ya todos los planetas que están en retrogrados van a estar directos. Entonces, en ese momento, todos los signos del zodíaco vamos a arrancarnos en una carrera de, como de caballos o de perros, así de galgos una carrera desesperada por cumplir nuestros sueños 2023 pinta vertiginosísimo y cada día se nos hacen más cortos los días espérense que empieza el 23 que empieza ahora en septiembre con estos proyectos y sobre todo también para que esto es como una una llamada para todos eh, que vamos a tener ya este el el que siempre nos da este, nuestras llamadas de atención y, y es el, el llamado a poder estar eh, como en esta entrada nueva de, de Virgo, pues obviamente es como, ¿qué tiene que ver con Virgo? Es todo lo que tenga que ver con tu cuerpo, con el cuidado personal, con... Con ponerte atención a tu cuerpo, qué te está diciendo tu cuerpo, este, escucha mucho este, lo que te está llamando en cuestión de atención. Ya tuvimos la luna... Este, nueva, justo el 27 de agosto, ya tuvimos esta luna nueva que ya entró en, en Virgo oficialmente, entonces ya este, no es nada más que el signo haya entrado y ya, ah, bueno, ya, o sea, ahora que se hagan cargo de Virgo, no, sino que nosotros también vamos a estar viviendo esa energía, a pesar de que nosotros no seamos de ese signo, nosotros vamos a, a sentir esa inquietud, eh, en nuestro interior de poder estar eh, trabajando en ese sentido de poder estar eh, viendo qué es lo que hay para nosotros en este momento eh, hay que hacer rutinas hay que agarrarnos de de rutinas que nos lleven a esta responsabilidad de ser conscientes de nuestro cuerpo, hay que planificar, hay que tener eh, mucha paciencia con todo lo que estamos viviendo, eh, trata de poner toda tu energía en proyectos que tal vez ahorita no, como dice Facundo, no se van a llevar a cabo, pero sí tienes que estar revisando. Eh, si tienes algún proyecto ya en puerta, trata de, de observar esos, esos detalles que si tienes que llamarle a alguien más, que si tienes que a lo mejor hacer eh, el día a día, la planificación de día a día, este, todos esos pequeños detalles que no se pueden escapar, tienes que estar como muy al pendiente también de tu salud, eh, dale seguimiento, si estás en algún tratamiento es importante darle seguimiento, este, arregla todos esos pendientes que ahí tienes eh, no, no lo dejes para, para luego es tiempo de que le des ese, ese seguimiento y también te recuerdo que bueno pues también ya vamos a empezar eh, con la temporada Facundo de eh, Mercurio Retro que es, eh, empieza 9 de septiembre y acaba el 2 de octubre este, ya, ya vamos a estar ahí este, con Mercurio Retro que creo que cae en Libra eh, okay. y bueno pues es, es toda la el Libra es como un un signo muy social, muy abierto, este, diplomático, trata de, de llevar como la fiesta en paz, de poder este, ayudar a todos y bueno pues él es, es un signo de aire entonces eh, por ahí nos va a llevar a revisar nuestras relaciones, nos va a llevar a que nosotros entremos en esa conciencia de eh, recapitular tanto en relaciones como amorosas, como en relaciones de, de asociaciones, de socios, eh, cómo te estás llevando, cómo te conduces, cómo estás platicando con las personas, eh, de qué son tus diálogos, observa mucho las palabras que estás diciendo en tu retro, te va a llevar a eso, a sentarte, ¿no? Nos va a poner en la sillita de pensar y cómo nosotros nos estamos relacionando con los demás en nuestro trabajo, en nuestras eh, amistades. Entonces, para que ahí este, pongan atención, porque ahorita con todos estos movimientos, y también viene la luna llena en eh, Pisces, y que también eso va a ser así como que es súper este, sentimental y demás, pero bueno, pues también eh, nos, está, nos está moviendo finalmente y nos están haciendo otra vez volver a trabajar con nuestras emociones, hacer ese contacto, pero más a través de la mente, porque hay como que mucho aire en el ambiente, ¿no es así, Facundo? Así es, y en Libra precisamente Mercurio entra en el con Júpiter y con Marte precisamente, están en conjunción, y eso nos va a hacer, por un lado, los negocios, va a ser excelente, pero nos da el estocazo el mes, con la luna llena, el día 10. Nos va a ser místico, nos va a ser retrospectivo, sobre todo, de sueños proféticos, este, eh, y, y nos va a obligar a ver el interior de nosotros y así como cuando cortamos la naranja a la mitad y le escribimos todo el jugo y luego todavía volteamos al revés la cáscara para comernos el gabastro. Eso nos va a pasar en septiembre 10 con, estas dos, con estos dos fenómenos astrales. Y el que esté libra en la conjunción esta o que entre el sol en, en, en Virgo nos va a afectar a todos los, todos los signos. Nomás busquen en su carta astral este ¿Dónde tienen estos signos? Para que vean dónde les va a pegar. Ojalá les peguen cuestiones materiales. Que no les peguen lo sentimental. Porque vienen. Y detrás de esto los eclipses. No, madre mía. Va a ser un lloradero. Agárrense así grande. como que con el cinturón ahí. Este bien ajustado. Ajusten su cinturón. Este, cuídense mucho. De verdad. Es como, como que estos meses es de cuidarse mucho. En cuestión de Bastante. salud. Eh, a mi alrededor he observado que en mis sesiones han sido muchos temas en cuestión de salud, entonces eh, yo por ahí les diría sí, échenle y revisen un poquito cuestiones de salud, eh, cómo andan, eh, lléganse en la tranquila, no se me anden estresando de más, este, todos como que de pronto ahorita nos están sacudiendo en ese sentido y, y no pierdan de vista que, que pues estos movimientos queramos o no queramos estamos dentro de esta matrix y, y nos afectan pero si nosotros ya sabemos que está esto pues de manera consciente nosotros podemos utilizarlo como una herramienta a nuestro favor eh, haciendo meditaciones cuidándonos eh, haciendo algo que, que nos ayude a nosotros eh, a poder mover toda esa energía que se está viniendo y por ejemplo como lo que les hablamos que eh, es mucho aire entonces es como eh, planifica, ten paciencia, eh, ordena, eh, estructura. Eh, y, y Virgo también te habla de eso, ¿no? De, de estar como muy ordenado, ser muy minucioso, este, observar todo lo que tú estás haciendo y cómo lo estás haciendo. Pero a ver, este, vamos a... A iniciar Facundo, vamos a iniciar ya. Este, ya por acá ya tenemos un chorro de saludos. Gracias a todos los que ya se están aquí conectando, a Vero, a Mirna, a Olga, este, Rosa Santillán, Beli. Este Ayala, besos hermosa. Este María Can, Jessy Vargas Cruz, Marta Mayen, Elizabeth Islas, Nina Mar, Lorena del Ángel, Blanca Estela, gracias por estar. Este Alejandra Limón, Xochil de la Rosa, y por favor, este vayan mandándonos este corazones. Ya saben que este programa se hace desde el corazón, mándenos muchos corazones y este. Así, ah, Facundo. O unos chiquitos, así, ah, mira. Unos chiquitos o unos grandotes. <ríe> este es otro. <ríe> Mándenos. Hablemos al corazón. <ríe> este y... mes viene muy bueno para los negocios, raza. Aprovechenlo, aprovechenlo. Ah, sí. Pues sí, y, sobre para todo. Parafrasando un poquito a Ricardo Piglia en sus novelas prisión Perpetua. Dice, la narrativa frena la descripción, ¿cierto? Y ahora, ¿qué puedo contar? Los invito a entrar a un viaje excelente este septiembre. Créanme, va a quedar grabado en sus mentes. Sí, así es. Y mira, por acá ya nos están hasta mandando corazones. Okay, qué lindo. gracias. Gracias, Jessie. <ríe> Nina, Mar. Es, y compártanlo, por favor, compártanlo en sus redes, porque la verdad es que nosotros crecemos gracias a ustedes y que nos ayudan a darnos a conocer. Entonces, Facundo, ahora sí ya. A ver, vamos a iniciar. <ríe> okay. Vamos a iniciar con, nos vamos a ir con uno de, del frente y uno del final, así que nos vamos a ir primero Aries y luego sigue Pisces, así que atentos por favor y vayan etiquetando a ver quién es Aries, vayanlo poniendo por ahí Aries, repórtense pues pues Aries Aries ¿Ya se están reportando? Ya, a ver, por acá no nos han puesto quién es Aries, pero este, ya aquí ya están bien atentos con los, con los corazones y demás. Para empezar con los regalos. Marcela Vázquez dice que es Aries y Ilse Licona es Aries. Ilse, ¿ilse eres Aries? Órale, bueno. Aries, están hoy en un muy buen momento para solucionar todo tipo de problemas. Las cartas que le salen es la fuerza, el hogar, las, las, las espadas guardadas. Es un tipo de negociación. Este, es en el momento en el que los arianos deben de ver el perdón de ida y vuelta. La negociación, volvemos a lo mismo de septiembre, la negociación de eliminar tanto en lo profesional como en lo sentimental, los vicios del pasado, para que el, el hogar, y el hogar no nada más las cuatro paredes, sino internamente el hogar de uno esté en paz, ¿sí? Y la fuerza con la que empecemos a agarrar todos los proyectos que queramos y se cumplan a partir de septiembre días 10 hasta octubre, se den. Le se ven. Aries es un signo muy querido por el Sol. El Sol va a estar presente de aquí hasta mediados del 2024 en los signos de una u otra manera. Entonces, ¿qué más quiere Aries? Pues mira, Aries, por acá te Me dicen los ángeles. <ríe> los ángeles te dicen que si te encuentras en algún punto de este mes, un poco eh, nervioso, nerviosa, este, enfócate siempre en el propósito, en lo que viniste a hacer a esta tierra. Enfócate en servir. En entregar con amor tu servicio, lo que sea que el día de hoy estés haciendo, hazlo con mucho amor. Los ángeles te dicen que eso se va a ver traducido en bendiciones para ti, así que enfócate mucho en servir, pero desde la conciencia del amor. También te hablan sobre la or orientación orienta bien eh, y apunta bien hacia dónde quieres dirigirte y vas a ver como poco a poco todos los caminos se van a estar abriendo para poder alcanzar todas esas metas que ya te habías propuesto porque el, los ángeles en esta ocasión te están entregando mucho impulso y energía divina para poder avanzar quien te acompaña para este mes de septiembre Aries es el arcángel Uriel Uriel está contigo y te está ayudando a poderte abrir en esa conciencia así que pues déjate guiar déjate amar por el arcángel Uriel préndele su velita ahorita en este inicio de mes en tonos naranjas este y bueno pues eh, invócalo en cada momento de este mes y vamos por Pisces Pisces Pisces viene de si sí, hace unos meses Leo y Scorpio venían de unos meses de transformación, Piscis ahorita está dejando el gusano para salir la mariposa. Ahorita Piscis tiene un excelente panorama en cuestión profesional, ética. Le van a empezar a solucionar situaciones de apuros que tenía tanto en dinero como en situaciones de trabajo. Este, es muy buen momento para los Piscis que inviertan que inviertan piscis, Géminis, pueden ir muy de la mano de, de cuestiones de dinero, de inversión, sociedades, este, consultorías, redes sobre todo, que es lo que ahorita va a despegar más en los signos que no son de agua, por ejemplo. Este, pero también llama la atención la salud. Cuiden lo que comen, cuiden lo que se echan a la boca, Pisces, como tiene mucha desesperación, ahorita está saliendo nueva. Obviamente, cuando tienes un bebé, le estás empezando a enseñar a comer. Ahorita Pisces está en esa época, estas dos primeras semanas de, de septiembre. Entonces, tiene que cuidar mucho lo que, es, que se alimenta. Y Petit también tiene que cuidar mucho sus emociones. Viene muy de la mano con cáncer de aquí a noviembre. Entonces, tengan cuidado con... Con, con lo que entra y sale de su boca y cómo manejan sus emociones uh -huh. ojo y qué crees Facundo que aquí en Los Ángeles la llamada de atención para Pisces es disponte a perdonar en este trabajo que tiene que estar eh, haciendo es pídele a Los Ángeles que te ayuden a liberar tu mente y tu cuerpo de penas del pasado. Es momento de estar en paz, es momento de que el arcángel Rafael te ayude a poder soltar todas aquellas situaciones que no habías podido, que te habías quedado como eh, con, el, con los hubieras del pasado. Es tiempo de soltar, de liberar esas situaciones y yo creo que viene muy bien con su luna llena que, que está por, por arrancar entonces es como todas esas sensaciones que, que podría él comenzar a liberarse Pisces y también eh, aquí te están diciendo… El ángel eh, que, que bueno, pues ahí está contigo muy presente es el arcángel Rafael y que te ayuda justo a reconocer y confirmar tu lado súper espiritual y que bueno, pues atravesando todas estas situaciones, viendo tu sombra, vas a poder reconocer esa luz y solamente eh, llevando luz a la sombra, haciendo esta conciencia, vas a poderlo liberar y que también te hablan sobre mucha fe, y esperanza con todo lo que vienes haciendo. Ten mucha fe y esperanza de que todo va a salir eh, muy bien. Vas a salir bien eh, librado. Esto ya sabes, en mes, vela verde para ti. Vamos ahora Facundo con... A ver, por acá ya nos dijeron varios que son acuario. Saludamos a los acuarios. Libra, todavía no pasa a Libra, mi Betty este, Lucy Flores, Pisces Liz de Yala es Pisis. este y Teresa Pérez, saludos, Teren. Este, eh, ahora nos vamos con Tauro. Tauro. Tauro tiene todavía el balance de los eclipses. Todavía tiene la, la fuerza que está cargando este, con, con todo este año, prácticamente de Tauro, prácticamente. Está, está marcando pauta con, con Capricornio y con, con la cruz fija. Este, pero Tauro está cayendo un poquito en la soberbia. Este, llaman a que baje un poquito el ritmo de sus, sus, sus ínfulas de poder. Este, que no haga comparaciones. Evítense las comparaciones, amigos de Tauro. Ahorita Tauro viene... Abriendo terreno, viene pisando lo que se atraviese, pero con los cuernos de Tauro, no de ustedes, de Tauro, los cuernos de Tauro, viene rasgando todo a su alrededor, vienen abriéndole camino a todos los demás signos. Entonces, tienen que preocuparse en que las astas no hieran a los demás, porque la van a ganar con los signos detrás de ustedes. Entonces, eh, se está iniciando una, una buena época. En, en lo que es la profesión, el dinero, los negocios, que es una constante en todos los signos en este mes. Entonces no nos extrañamos que todos en lo económico vengan así. Pero también viene una libertad total en lo sentimental. Pero esa libertad total tiene que ir acompañada con la responsabilidad. Y, y esa libertad tiene que ser, ojo, en la medida que tu trabajo, tu proceso personal, esté avanzando. No quieras parecerte a la María de Cúcuta, si el mes pasado fuiste un demonio, porque vas a estar en discordancia. La libra que nos está dominando entrando el mes vas, se va a des desbalancear por completo y vas a hacer un caos. Entonces, bueno, no voy a ser la María Teresa Cúcuta, pero, bueno, poquito a poquito, tengo, un, tengo dos meses para equilibrar esa, ese pensar con el actuar. Entonces, Tauro viene con un proceso muy interesante, muy interesante, no hay que perder de vista a Tauro. Ok, bueno, pues aquí los ángeles Tauro, a ver, por acá nos dice quién es Tauro, Rosa Santillán es Tauro, eh, María es Tauro, María Canes es Tauro por acá, este y bueno, pues Tauro, a ti te dicen los ángeles que el poder de manifestación lo recuerdes porque tú tienes un poder de manifestación muy intenso y dice utiliza este regalo que el cielo te dio para obtener los, los resultados que tanto deseas. Eh, te dan toda esa energía de conciencia para que puedas avanzar, para que puedas manifestar lo que estabas deseando. Eh, y quien te acompaña este mes, Tauro, es el Arcángel Gabriel y dice, con mi ayuda vas a tener mucha claridad en todos tus temas. Así que a lo largo de este mes, llámalo cuando sientas que, que no hay mucha claridad en lo que sea que estés eh, pasando, pídele al Arcángel Gabriel. Gabriel, que te envíe toda esa claridad. Eh, trata de cerrar un momentito tus ojos y visualiza cómo esa luz te está bañando del Arcángel Gabriel en tonos blancos y bueno, pues te va a ayudar mucho. El cielo en esta ocasión te va a regalar mucho humor y juego es decir, que te lleves la vida más tranquila, más alegre, más gozosa diviértete mucho en este mes Tauro mucho humor y juego para ti vamos ahora eh, Facundo, nos vamos con Acuario Acuario Acuario mis respetos porque han logrado una transformación que poco vemos en los signos zodiacales, sobre todo en un tan corto tiempo que, que han estado procesando toda la información. En lo profesional vienen abundancias, obvio, pues como todos los demás, pero en, la, pero en lo profesional van a toparse mucho con la ética y con el deber ser. ¿Qué debo hacer? ¿Qué no debo de hacer? No importa que pierda, pero voy a hacer lo correcto. Este vienen muchos cambios en el ámbito profesional, yo lo interpretaría como aumento de trabajo, digo aumento de puesto, obvio aumento de trabajo, este, pero con ese pequeño detalle del deber ser podríamos encontrar algunos eh, bachecitos, Saturno a fin de cuentas, que nos está golpeando por ese lado, este, que, podría, que podría darles un poquito de dolor de cabeza. Acuario, no caigas en las tentaciones, ten cuidado, estás llevando un un ritmo perfecto, más que ahora las, los obstáculos de, de Saturno que vamos a empezar a tener, te van a así como que a reafirmar que estás en una transformación total, fija y buena para ti. En lo sentimental, este está llamando a una nueva maternidad, ojo, no se embaracen todavía, no, una nueva maternidad, sino en ver a nuestros hijos propios, o añadidos, o a personas que querramos como nuestros hijos, de una manera como nos ven ellos a nosotros. Esa transformación la vamos a encontrar patente en los, en los ojos de esos hijos, sí, que sean biológicos, o sean de tu pareja, o sean alguien que tú quieres como un hijo. Si sí, los que estamos, ya están viejos, o estamos viejos, que vemos a una persona joven que queremos como nuestro hijo, como nuestro pupilo. Este, nos llama mucho la maternidad el lado femenino de los hombres sobre todo, tiene que surgir en este momento, la estética, la maternidad el cuidado de la familia eso es lo que nos llama este mes de septiembre y en la salud hay que ser responsables hay que ser responsables, nuevamente me vuelve a hablar de los hombres ¿sí? me vuelve a marcar a los hombres que seamos responsables de nuestra salud eh, cuidemos lo que entra en nuestra boca Sí, cuidemos mucho los hombres, somos muy prácticos para comer, hagamos un poco caso a nuestras parejas o a nuestras mamás a nuestras hermanas, a nuestras, nuestras novias nuestras lo que sea, que nos dicen échale tantita frutita, hátele pues échale frutita mm, ahí está Pongan bueno, atención por acá este, nos pregunta si ya pasó Aries, sí, ya pasó, ya pasaste Mirna, ¿qué pasó? ¿dónde andabas? Este, ahorita sí estamos con Acuario bueno, para ti Acuario de Los Ángeles te dicen, ah bueno, pre, pre, me preguntaban qué color de vela es eh, Arcángel Gabriel es color blanco la vela eh, para mis Tauro que nos estaban preguntando este y ahora vamos eh, con el consejo de Los Ángeles a Acuario. Acuario te dicen, cancela, borra y despeja cualquier situación que, que en este momento te, te está bloqueando. Si sientes que a lo largo de este mes algo se está bloqueando, ayuda este, a, a pedirle a Los Ángeles que, que justo te ayuden a despejar todas estas situaciones, cancelar, borrar, despejar, abrirte el camino tener claridad tanto en tus pensamientos, en tus acciones y dicen observa mucho y trata de siempre hablar de manera positiva, trata de que esos pensamientos negativos sean disipados, cuando te caches eh, yéndote hacia la, la parte más, negativa de, de sentir que no lo vas a lograr, que no lo vas a hacer, es tiempo de transformarlo, es tiempo de, de darle y girar, así como de a ver eh, qué más es posible, cómo puede mejorar esto, eh, de qué manera puedo transformarlo, permite que el universo, este, esta sustancia divina, te vaya mostrando este camino. Quien te acompaña para ti este mes es el arcángel Jofian, está contigo llenándote de inspiración, mucha sabiduría y te dice eh, con, con esta ayuda del Arcángel Jofiel, color vela amarilla vas a poder en, entender y conectar mucho con la sabiduría del universo y que fíjate Facundo que en estos, en estos días he sentido mucho la presencia del Arcángel eh, Jofiel ha estado ayudándonos mucho en estos tiempos de sabiduría, les puedo decir que, que ha estado muy presente en muchos de los mensajes que les he estado compartiendo y está como que Jofiel quiere compartir muchos mensajes eh, en, este, en este tiempo así que para todos de manera general a todos los signos yo les recomiendo que trabajen mucho con el arcángel Jofiel este y bueno, pues el cielo acuario te otorga mucha fe y aceptación en todos tus temas. Te va a dar ese regalo espiritual que es la fe y la aceptación para todo lo que estés viviendo en este momento, que qué importante es eso de de tener fe y aceptar lo que estamos viendo tal cual como viene. Y de hecho, en, en acuario, eso ha sido evidente. Las dos lecturas de una u otra forma han tocado el mismo tema. Ten fe. Ten fe en ti. Uh -huh. Y vamos, dice, ya pasó Géminis, no, de hecho, va Géminis ahorita. Va Géminis. <risa> y bueno, pues vamos con Géminis. Eh, ¿Qué le dicen Géminis, este Facundo? Nada. Nada, <risa> ya no le quieren decir no, nada. No, no te creas, no te creas, no te creas, con nuestra amiguita de Géminis. Este, Géminis en esta ocasión se está yendo también por el deber, se están yendo muy de las manos, si te fijas los signos, uno tras otro, se está armando esa, esa cadenita que va detrás de Tauro, esta cadenita que, de la que hablaba hace un momento, se están está cerrando, cerrando los eslabones entre uno y otro, en, en, en esta ocasión Géminis le está hablando de la verdad y la mentira, que empiece a discernir, que empiece a abrir los ojos, que empiece a darse cuenta qué es verdad y qué es mentira dentro de mi círculo, de mi vida, de mis labores, de mis sentimientos, de mi mundo entero, qué es lo que estoy encontrando, este, tengo que pensar las cosas, sentimentalmente hablando, éticamente hablando, eh, tengo que pensar muy bien las cosas antes de tomar decisiones. En este, en este mes, septiembre va a ser un mes crucial para Géminis. ¿Por qué? Porque son los dos caminos. La verdad, la mentira, la realidad, la fantasía, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que me quieran poner de dos encontrados va a ser. Es una numerología, es el 11. El 11 son las dos carreteras, el bien y el mal. Ahí es donde está la batalla. ¿Sí? ¿Qué debo hacer? En salud me hablan mucho de sistemas respiratorios, me hablan mucho de, de, de lo que siento, de lo que respiro, las situaciones que voy a tener que estar dilucidando, que estar sorteando, pero sobre todo, y ahí es donde llama la atención, pero sobre todo, ¿qué es lo que quiero? ¿Hacia dónde voy? ¿Dónde estoy parado en este momento? ¿En este momento a dónde quiero ir? En las dos carreteras del 11, en la numerología, ¿para arriba o para abajo? Va a depender de ti la decisión. ¿verdad? Pero en este momento tienes muchas cosas a tu favor porque el Hierofante y el Rey de Espadas están de, te están flanqueando. Están flanqueando tus, tus decisiones. Entonces, te van a dar sabiduría. Te van a sabiduría Pero esas decisiones que vas a tomar, algunas van a doler mucho. Pero todas te van a tener beneficios. Todas las que tomes. Pues ahí está, pongan atención, Géminis y Géminis también trae como que hay un proceso como que viene arrastrando de, de varios meses y sí. que bueno finalmente es como observa observa todo lo que hay que ir sanando, son señales finalmente eh, Y es que Géminis, volvemos al inicio Génesis, Géminis empezamos en el inicio, entonces está reconstruyendo Géminis por dentro Ajá uh -huh. Para ti Géminis, eh, hablan sobre conectar mucho con, con la Tierra trata de precisamente ese aire, entonces céntrate mucho en, en concentrarte en estar a hacer el llamado a la inteligencia a poder saber que tú tienes un don y un talento y que tienes que hacer uso de él, tienes que eh, sentirte segura seguro de poderlo utilizar y por acá eh, los ángeles te dicen es tiempo de renovarte, de desarrollarte permite que toda esta transformación eh, que se ha dado pues obviamente a lo largo de toda tu vida, que es eso, es ese ciclo que se va a ir cumpliendo eh, cada tiempo determinado y que finalmente también esto es parte de, de, esa, de esos movimientos y fluye con ellos, aprende a fluir con todo esto que, que está llegando desde el universo y es ese regalo. Y también eh, te hablan, este es el arcángel eh, Zadkiel que está contigo, te recomiendo una vela en tonos morados sí. eh, y que eh, puedas estar en, en ayuda en ayuda de él ayudarte de, de, de él y, y poder hacer esa conexión también eh, lo que te traen lo que el regalo que te traen los ángeles para para este mes para ti géminis es mucha fuerza y magia angélica te otorgan muchísima fuerza en todo lo que quieras hacer pide siempre la ayuda de los ángeles están abiertos a poderte ayudar géminis pide esa ayuda que tanto estabas esperando y bueno el arcángel el con cuando ve la morada para este mes y ahora Facundo nos vamos con Capricornio Capricornios Yo hoy te es Capricornio? ¿Quiénes son Capricornios? ¿Quiénes son Capricornios? A ver Va Una por... pregunta para ellos A ver ahorita que nos digan A ver ¿Son felices? ¿Con ¿Con qué? O hacen felices a quienes están con ellos. Son felices en donde están y con quien están. Y hacen o hacen felices a quienes están con ellos. ¿Por qué? Capricornio en este momento está llamando a romper paradigmas. Romper los sellos que marcaban el tabú de las cosas. Si sí, empecemos a renovar, empecemos a cambiar, empecemos a traer nuevos aires a lo que tenemos. ¿En dónde estoy? ¿Qué hago? ¿Qué pretendo? ¿Con quién estoy? ¿Y con quienes quiero estar? Está llamando al papá, al hermano y al novio, no al esposo. A que revisen muy, muy de cerca lo que estamos haciendo como papás. ¿Qué papel tenemos como hermanos? ¿Y qué aportamos como pareja? En lo profesional, nos está dando mucho trabajo. Mucho trabajo nos va a dar mucha abundancia. Sí, pero nos va a costar. En el caso de Capricornio, la abundancia va a costar. ¿Por qué? Porque vamos a tener que dejar de ser el hongo de la familia o el hongo de la empresa o el hongo de la oficina para empezar a compartir con todos hacer equipo con todos en la salud pues empezar a cuidar un poquito el consumo de agua hay que, hay que consumir mucha agua capricornio en este caso vas a necesitar mucho al agua, ¿por qué? porque tus emociones te van a obligar a que te abras a que te abras y digas ok, vamos a intentarlo y va a funcionar Uh -huh. Pues ahí está eh, Capricornio, esta información para ti y los ángeles te dicen, eh, trabaja mucho con tu primer eh, chakra, chakra raíz, puedes hacer meditaciones con, con el chakra raíz y trata siempre de hablar de manera positiva de todo lo que estés emprendiendo, en carrera, en familia, finanzas, en tu hogar. Trata siempre de dirigirte de una manera positiva. Trata de imprimir siempre esas palabras, esas acciones y esa actitud de manera positiva. Enfócate mucho en lo bueno que hay y toma siempre todo lo bueno que hay. Eh, quien te está acompañando a ti Capricornio en este momento es el Arcángel Rafael y dice, te ayudo a sanar cuerpo, mente y alma, estoy muy al pendiente de ti y bueno pues vine ahí este, que te ayude a, a esta sanación y sobre todo a conectar con este chakra raíz, vela verde un tono verde este, ni tan eh, claro ni tan oscuro, o sea va a ser un tono medio entre el verde super esmeralda y el verde casi este eh, olivo o militar casi. Entonces va a ser un tono medio más o menos por ahí me está diciendo que, que ese es el tono. Bueno, les voy a enseñar porque es este color el que yo estoy viendo. Miren este, este tono de verde por ahí para que más o menos lo vean. Eh, y bueno, el regalo del cielo que te otorgan los ángeles en este momento es mucho orden y claridad. Vas a, vas a pedir eh, que siempre todo este mes se te dé todo ese orden y esa claridad que requieres para poder hacer todo este avance. Y por ahí me dicen que vas a recibir eh, siempre o ayuda económica que no esperabas así que estate bien al pendiente porque si sí viene esa ayuda que, que por ahí de repente va a ser caída del cielo de verdad ahora vámonos con los que estaban esperando porque me estaban preguntando eh, cáncer seguimos con ah mejor, el sí, mejor. mejor sí, ¿no? <risas> Ya aquí podemos terminar el... Si no ven esta alegría de signo, chihuahua. De... <risa> cáncer. Cáncer en este mes, como es un mes de orden, Virgo, de organización, Virgo, de diálogo, Mercurio, de poner todo en orden. A cáncer se le está demandando corregir lo emocional. Ayudar. Ayudarse a sí mismo primero y después tratar de ayudar a los demás a corregir ese mismo factor. Están llamando a que sea o seamos los cánceres el hombro de todo un mundo. Pero que eso no nos arrastre con nuestros fantasmas, al contrario, que nos enfrente a ellos, que por fin les perdamos el tiempo de dedicarles y el miedo que les tenemos para huirles, ¿sí? <ríe> puede ser una pareja con la que terminaste que todavía te causa repulsión verle, puede ser una relación con papá y con mamá que esté fallando, que tenga que revisar, puede ser muchas cosas. Lo que te está llamando cáncer es, ya deja de llorar, ya deja de quejar, Ponte las pilas, amarres el cinturón y diga: Dolió, pero ahí voy. Ahí voy de nuevo. Ya basta. A levantarse y a caminar. Porque este mes va a obligar, o nos va a obligar a los cánceres, a decir: Estoy en el juego o me bajo del tren. Y eso ya es algo delicado. ¿Sí? Este, este mes va a demandar sobre todo a los hombres, a buscar la energía femenina, virgo, las vírgenes, la pureza, la santidad, el, el recato. Los hombres tenemos que bajarle dos rayitas al machismo que, con el que nos enseñan nuestras madres. Ahí te, tenemos que bajarle un poquito al llanto. la mujer le duele, pero se endereza y sigue caminando, y saca una familia. El hombre necesita una mujer. Ahí está la muestra de que tenemos que dar también el supuesto sexo fuerte, dar el kilo. ¿Sí? Nos llama a valorar, a pensar, a analizar muy de cerca lo que estamos haciendo, a ver el toro desde la barrera, no meternos ya, no te metas a que te Tauro, hombre, ya. Y pero sobre todo, a dar vuelta a las hojas, a la página que tanto dolía Por fin. Ándale. Oye, qué fuerte. Viene fuerte para cáncer. Y viene luna llena, así es que en la luna llena es cuando se va a aventar todo. Bueno, cáncer, pues para ti eh, Los Ángeles te están diciendo, escucha tus sentimientos que son bastante intuitivos. Tú sabes que algo por ahí a lo mejor eh, no estaba funcionando muy bien. Tú sabes y sientes que hay cosas que hay que arreglar, que hay que hablar y que dicen, actúa desde desde esta parte más amorosa, trata de, de activar y actuar desde el amor, desde la conciencia, en poder hacer las cosas de la mejor manera. Trata de eh, pedir al arcángel Chamuel que te ayude a sanar todas las relaciones en donde sientas que por ahí no está yendo bien, en el hogar, en las finanzas, eh, cuestiones familiares. Eh, trata de pedir que el arcángel Chamuel ve la rosa. Eh, pueda ayudarte, encomiéndate mucho a, a este arcángel que te va a estar ayudando a ver cada vez más eh, en, en amor todas estas relaciones y que también eh, te dicen el regalo que vas a recibir para, para este mes cáncer es mucha sabiduría y comprensión en todos tus temas. Eh, Has sido muy compasivo y muy amoroso con los demás, pero no te has dado ese amor y esa compasión para ti. Entonces es tiempo de también eh, reconocer esa, esa parte que, que te hacía falta, esa sabiduría y comprensión para ti mismo, para ti misma. Y vamos ahora con, vamos con, con, nos vamos con Sagitario. Sagitario. Este. Sagitario. Perdón, y nada más voy a dar un saludo acá. Saludos hasta Acapulco. Qué rico Acapulco. Ya cuando leí dije, ay, Acapulco, qué rico, ¿verdad? puesta del Sol, playa. A ver, ahora sí, Sagitario. Nos fuimos ah, por un momento. Ok. Nos fuimos a es... Acapulco. Ay, espérame con el coco, espérame. Eh, el Sagitario está llamado a definir dudas, definitivamente. Tiene que dejar las dudas. Ahorita las dudas han tenido Sagitario últimamente, colgado, colgado de, de las situaciones que está viviendo. Pero, pero Sagitario está entrando en una racha de una depuración tal. Que le va a dar una fuerza que no tenemos idea todavía. Todavía Sagitario entra en una depuración todavía parte de 2023. Pero vamos a tener un Sagitario a, a mediados, finales de 2023 que nos va a dejar atónitos. Va a, con la mano a la cintura, va a poder delucidar todo tipo de situaciones, todo tipo de soluciones, todo tipo de negocios que ahorita ya empieza con una racha de negocios que no lo va a soltar ya el resto del año. Sagitario va a tener dinero en diciembre, va a pasar una muy buena Navidad y no la van a pasar solos. Si no tienes pareja, pues, mira, vas a tener pareja. Si tienes pareja, este, pues prepárate porque viene el siguiente paso, sea cual sea. Y si estás terminando con pareja, espérate, todavía no dura para diciembre. En salud, eso sí, están demandando cuidado con lo que hablas, cuidado con lo que escuchas y razonas. Si son chismes, tómalo como chismes y tómalo de quien viene. Aunque el emisor sea una persona de mucha calidad moral, Tómalo como un chisme, no te vayas, no te vayas a la primera. Razona, vienes a aclarar dudas, vienes a despejar incógnitas, vienes a mejorar tu estilo de vida y vienes a dormir bien. Sobre todo dormir bien los amigos de Sagitario. Uh -huh. Ya saben, entonces descansa, toma un descanso, ¿no? es, es parte de, de este equilibrio que requiere Sagitario. Y que también los ángeles aquí te, te dan este consejo y que te des cuenta de que hay un poder eh, que te ayuda mucho, que es la ley de atracción. La ley de atracción te está ayudando en este momento para que... Eh, te des cuenta de que hay un cambio eh, interior que se está dando en ti y que mientras más positivo, positiva te pongas, mientras más contacto estés con, con esta eh, energía interior, vas a comenzar a, a atraer, todo lo que habías estado deseando y que realmente va a ser esa manifestación y te vas a ver pronto rodeado o rodeada de, de toda esta energía, pero hazlo de manera positiva, de manera consciente para que puedas eh, realmente disfrutar de esto. Eh, quien te ayuda en este momento es el Arcángel Orión, está contigo. Él eh, a través de este poder de manifestación te va a ayudar a poderlo hacer. Él eh, le puedes prender una, una vela en tonos azules, es un tono de azul un poquito oscurito, más eh, como índigo casi, este, para que lo puedas a trabajar y pedirle precisamente eh, ser consciente de todo este orden divino, de toda esta creación divina y cómo puedes ayudarte cada vez más de él y conecta con esto, conecta con el cosmos, conecta con, con toda esa eh, intención de tu tercer ojo también para poder atraer todo lo que estás de, de, deseando. Y los ángeles para este mes te regalan limpieza y renovación. Hay que hacer una limpieza de todo lo que ya no te funciona, que has atraído precisamente consciente de esa ley de atracción, soltarlo y renuévate, renuévate tanto en el hogar, en las finanzas, en cuestión amorosa. Es como el proceso de renovación de lo que nos estaba hablando de estos cambios que vienen para ti eh, y que es a través de, de esta este, renovación que te están regalando los ángeles para ti en este momento. Y saludos, dice por acá, saludos a Facundo, este Khan, Socorro Alfaro, mira, ella es sagitario. Este, y bueno, vamos a ver ahora, ¿quién sigue por acá? ¿Quién nos va? ¡Ay! Ya nos toca Leo. Los Leo, Jesús. Nos portamos bien, nos portamos bien. Hasta crees. <risa> nada más somos dormidas buenas buenas sobre todo. somos buenas personas <risa> dormidas y está bien porque Leo ahorita tiene que enfrentarse a su peor enemigo a Leo <risa> es, este, este mes es un si se han fijado todos los signos <risa> se van a enfrentar a sí mismos de una u otra manera. Todos. Todos se van a enfrentar de una u otra manera. Y la luna llena y la conjunción Mercurio-Júpiter-Marte les van a dar todas las herramientas, pero también así van a estar de fuerte los, los enfrentamientos que vamos a tener con nosotros mismos. Lo hablo como cáncer, lo hablo como sagitario, lo hablo como Libra, como todos. Pero, eh, pero es precisamente el... el el proceso de, de limpieza que estamos enfrentando, y va a ser una limpieza que créanme, ahorita puede empezar a doler un poquito, y quizás duela más con los eclipses pero el próximo año vamos a agradecerlo, lo vamos a agradecer mucho, créanme. Leo, por ejemplo, es el rey de la selva, es el sol, es el, es el mago de todas las cartas, pero le está pidiendo que se amen a sí mismos, que se relajen, que no sean intolerantes, que eh, que vean que estos momentos en que están viendo contras de todos lados son buenos momentos para buscar alianzas, ¿sí? este que sean que son momentos para para relucir, que son áreas de oportunidad, son son momentos en que le van a decir, órale, le está la bronca, saca ese leo que llevas dentro y diles qué hable Sigo no siendo el rey o la reina, dependiendo. ¿Sí? Leo lo que tiene que hacer es... Hablar. Decir, yo soy. Leo es, yo soy, yo puedo, yo hago, yo decido. Que vea los mensajes que vienen diariamente y a cada rato para, para su... Para su... Para su signo, para su esencia. ¿Sí? y que utilice el Star Point de Libra que viene como un catapultador que lo va a definir de aquí a 12 años, como el signo regente de todo el Zodíaco nuevamente. ¿Sí? Porque ahorita viene como el Rey León, que el personaje de la película apenas va a regresar al, al reino, que <ríe> en ese momento están ahorita. Pero con el Star Point de Libra que viene después de del día 10, esa es su oportunidad para regresar y establecer su reinado nuevamente. Para eso va a tener que enfrentarse a sus miedos. Va a tener que dejar las dudas. Va a tener que olvidarse el de qué dirán. Eres el rey, eres la reina. ¿Qué van a decir? Los demás son bellacos, los demás son súbditos. ¿Qué le tiene que decir una reina o un rey? Pero para eso hay que demostrarlo. Hay que demostrarlo. Salud. Cuidado. Cuidado con hígado, obvio. Cuidado con páncreas, obvio. Y cuidado con el colon descendente, obvio. Son relaciones, son emociones, son formas de verme a mí mismo. Me voy a volver a ver como rey. Leo está destinado a ser el rey definitivamente. Leo va a despertar. Pues sí, como más si sí, su regente es el sol. ¿Pande? Si sí, su regente es el sol, ¿cómo no? Imagínate. Y más ahora que bien se acerca el los eclipses, el sol va a tener la doble función de luz-luna la luna va a tener doble función de luna-sol entonces Ay, no, ya no. Ya Leo no. va a estar iluminado por todos lados ya no, y ya eso no. le beneficia mucho a, a Leo y a Cáncer ya sé, este año ha sido como loquísimo sobre todo para los Leos. los Leos me van a entender sí <risa> Eh, bueno, Leo, así te dicen, soltar y soltar y soltar. Es tiempo de soltar. Eh, trabaja muy de cerca y qué bonito porque precisamente quien rige al signo del sol es el arcángel Miguel y dice, estoy contigo, te ayudo. Te traigo buenas noticias, pero también es tiempo de que sueltes, Leo, de que liberes todo aquello que ya no te sirve y que ya no ayuda a tu objetivo en este momento. Deja de lamentarte de las pérdidas del pasado y comienza a actuar desde la conciencia de que tienes toda la seguridad y el amparo cobijándote para este tiempo y para este momento. Confía en que la vida te va a proporcionar todo aquello que necesitas en este momento y que del cielo está bajando tu bendición, que del cielo se te está otorgando toda esta energía divina para que puedas actuar y activar toda esta conciencia y puedas hacerlo desde este orden del amor. Y también te hablan sobre seguridad, seguridad y autoestima. Que es como, ya sabemos que está ahí, pero mira, actívala, sé consciente de que tienes toda esa seguridad para actuar y todo ese amor y toda esa autoestima para poder avanzar. Así que abrázate, sé consciente de toda tu fuerza y tu poder interior. Arcángel Miguel, Vela Azul te va a poder ayudar mucho en este tiempo, en esta temporada. Eh, y que recuerden, por favor, por ahí me estaban diciendo Los Ángeles que... Sean súper conscientes a todos los signos, sean conscientes de que eh, cuidado al manejar, por favor, del 9 de septiembre al 2 de octubre, eh, tengan el doble de precaución, tengan el doble de precaución con su información, con lo que tengan que eh, firmar. Si tienen que firmar y no hay de otra que sea en esa temporada, chequenlo 20 veces, que lo lea alguien más junto con ustedes, que todo lo que tengan hacer, que hacer en cuestión de eh, se van a dar cuenta que a lo mejor van a poder estar hablando de esto del 9 de septiembre al 2 de octubre y que va a ser algo que se va a replaticar, replantear, rehacer entonces eh, Háganlo, háganlo con esa conciencia y de que, pues este mercurio retro, pues sea eso nos, nos trae que tengamos el doble de cuidado, porque precisamente para eso es, para que nosotros seamos conscientes. Entonces mucho ojo, de verdad, este y si no has renovado tú, este, ¿cómo le llaman esta la, el seguro de tu auto? Eh, hazlo. Es buen tiempo para que, para que lo, lo cheques porque sí es importante. Ahorita sí como que me hicieron ese llamado de, de hacerles ese llamado de atención. Es como, como un, oigan, les están regalando esto, tómenlo, este consejito. Y vámonos ahora con Libra. ¿Quién es Libra por acá? Dice Lorena del Ángel, mi esposo es Leo. Scorpio. Y los esposos. Y también su esposo es Leo. Y dice Omar Cifuentes, mira cómo es Omar, de veras. Dice, yo no estoy en Acapulco pero le saludo con mucho cariño desde la casa. Vámonos Omar a Acapulco. Oye, ¿pero sigue Scorpio o no? Ya me salté. ¿Me salté el Scorpio? Ay, a discúlpeme, reclamar. discúlpeme. Va Scorpio, perdón. Scorpio. No, no Scorpio. regresamos. Perdón. Y luego fíjate quién. Ah, los amo. Scorpio, perdón, perdón, Scorpio. De hecho, en Scorpio eh, los ángeles como que ya vieron antes mis cartas y, y dieron el lo que, respecta, lo que respecta a salud. Scorpio debe cuidarse los huesos en este mes. Debe cuidarse los huesos y pues sí, uno, uno de, los, de los factores que abarca todo de huesos definitivamente son las caídas o los accidentes automovilísticos. Así como lo dijo Maggie es correcto, revisen sus seguros. Revisen dónde están pisando, tanto física como mentalmente. Porque el daño a los huesos no es únicamente el hueso físico de nuestro cuerpo, sino es de nuestra estructura de lo que nos mantiene, tanto física como energéticamente, como sentimentalmente. Este escorpio está rodeado de éxitos. Viene un escorpio reluciente, de envidia prácticamente. Este, de hecho, viene un escorpio brujito, todos los que estén trabajando energéticamente, que sean Escorpio, este mes les va a ir de súper maravilla. Avienten ofertas, avienten promociones, avienten todo. Hagan y deshagan este mes. Todos los Escorpios. hagan todo lo que puedan en lo esotérico, porque van a estar muy bien aspectados. En salud, pues ya dijimos, huesos. En lo profesional, avienten las promociones, pero cumplan. Escorpio tiene un gran, gran, gran defecto. Cuando surge ese defecto, es muy evidente. Se pierde. Entonces, ojo Escorpio. Ojo con, con en lo profesional, están marcando mucho eso. Es tajante la, la, el marcado. Busquen, busquen, busquen, cumplir dentro de todo lo posible lo que se está proponiendo. Van a venir muchas pruebas para Scorpio, muchas pruebas en este mes, sobre todo en lo, en lo sentimental o mental. En lo material vienen muchas recompensas, están del otro lado en lo material. En, lo, en, el, en el otro aspecto, lo que no es material, es donde vienen las tareas, pero serenos, serenos. El escorpión se hace para atrás, se esquina y ataca esquínense para que los demás sepan con quién se van a meter y todo les va a salir bien. ¿Alguien te sonó de escorpio? Nadie, nadie. Yo tengo un escorpioncito por ahí que me... Sí, a ver. Que me hace señas, pero eh, ya veremos al rato. Muy bien, bueno pues para ti Escorpio te dice mira trabaja desde el corazón, trabaja y haz todo desde el corazón, los ángeles te, te están diciendo y te llaman, te hacen ese llamado que te están ayudando a tratar de que tú te comuniques y te expreses desde el amor Saben que eres muy directo y que saben que, que dices las cosas tal cual son, que es un, un signo muy leal y que muchas veces tus palabras pueden eh, tomarlas como ofensas, pero dicen trata de conectar primero conmigo para que puedas expresarte desde esa conexión divina, desde el amor. Trata de, de siempre... Eh, durante este mes y todo el tiempo siempre ofrece eh, tu día a los ángeles, ofréceles eh, toda esta intención de conectar siempre desde el amor con todas las personas que te rodeen eh, en este tiempo y en este momento. Eh, vas a estar mucho en contacto con el planeta justo ves esto Neptuno. Eh, todo lo oculto, todo lo que está ahí, este, muy sumergido, por ahí vas a poder tener esa eh, conexión de sueños proféticos, conexión de, de poder avistar a través de los sueños e información o a través de tu propia intuición, que también va a salir mucho a flote con esta luna porque es agua, entonces, también todo esto de agua, pues va a ser súper intuitivo, entonces, eh, escúchalo, escúchalo desde este amor y, también dice, este, ábrete a comprender todos estos secretos y mensajes del universo tienen para ti. Eh, para ti está trabajando mucho el Arcángel Saquiel contigo para poder transmutar todos esos miedos e inquietudes que tienes. Arcángel Saquiel se presenta ante ti y eh, préndele una vela morada. Trata de prenderle a lo largo de este mes una vela morada Te va a ayudar mucho Y el regalo que te otorga el cielo para ti Escorpio Es fortaleza y resolución en tus temas Fortaleza y resolución en tus temas Y ahora sí, Facundo Que ya por acá nos estaban diciendo Ya Libra Virgo, Libra Virgo Ya vamos con ahora sí Virgo. Y feliz cumpleaños a todos mis Virgos. Se les ama, se les quiere, se les estima. Son bellísimos. Virgo. Sí. Libra. Mira. Libra está llamado a un juicio personal a evaluarse a sí mismos, este, a llegar a un equilibrio, libre es el equilibrio, el fiel de la balanza es quien lo está ejerciendo, este, y está llamando a que no sean intolerantes los libras, a que no, no pierdan la paciencia, este, está buscando un diálogo a las buenas costumbres, este, está hablando a que recapaciten muchas cosas. Septiembre les va a dar mucho material para hablar, mucho material para razonar, mucho material para ser diplomáticos. ¿Sí? Pero todo con sabiduría. Tienen que ser sabios en todo lo que hacen. En lo sentimental, es un momento para definir si es la relación que tengo o no es la relación que tengo. Evaluar la, su relación de pareja. Me, me habla más de pareja que de familia. Pero me está hablando de la relación de pareja. Evaluar si es la pareja que quiero en realidad o no. ¿Por qué será? No sé. No sé, no me dijo más. No he sacado más cartas. Pero a evaluar con qué pareja estoy, qué estoy sacando de bueno. Y en este momento, es, es un buen momento para evaluar. Como digo, y si es un sí, dale siguiente paso. Si es un no, es buen momento para poner las cartas sobre la mesa y decir por qué no se puede. Salud. Salud tiene que, que centrarse en todo lo que es la cabeza. Razonamiento, salud mental, este, tranquilidad, nervios, etcétera, etcétera, etcétera. Libra, baja entre rayitas a su estrés. ¿Sí? Les viene un mes muy tranquilo, muy diplomático, muy suavecito, ¿sí? Así es que aprovechen este mes para descansar, este, el, la paz de Libra va a ser el, el nervio de todos los demás, ¿sí? El start point de Libra que viene, nos va a poner a todos en jaque, pero Libra va a estar muy tranquilo. Libra ya te lo merecías. Ahí está Libra. <ríe> También luego este, Libras tratan de eh, complacer a todos y con nadie quedan bien de repente. <ríe> Entonces, Ni con ellos mismos. ellos mismos. Por eso tiene que cuidarse la cabeza, porque oye mucho. El equilibrio está aquí. Uh -huh. En Libra el equilibrio está aquí. No está en otro lado. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, ojo Libra también, fíjate, eh, aquí quien luego, luego salió por él es el arcángel Rafael, tonos verdes, eh, habla sobre la sanación, la conexión. Eh, lo que te dicen es, trabaja mucho con, con tu centro sí creativo, porque te, te hablan sobre el segundo chakra. Eh, sí, no, no del corazón, pero sí con el, con el segundo chakra. El interno, el interno. Que, Sí, eh, trabaja con, con toda esa creatividad, con tu poder de crear, eh, eres muy creativo y que te dicen utilízalo, pero utilízalo para, para tu propio bene, bienestar y vas a estar sensible, así que cuidado con lo que consumes, cuidado con todos los alimentos procesados también, eso eh, no te va a ayudar con esa sensibilidad que vas a traer. Eh, libra, entonces eh, hazte consciente de, de qué es lo que te estás llevando justo a la boca. Eh, por ahí hablan de este poder también sanador que tienes, entonces trata de ayudar también a enfocar a los demás en, en esta sanación que, que requieren. Y, y también dicen, toma tus propias decisiones, que nadie decida por ti. Porque eso sí es bien importante, que nadie decida por ti lo que tú tienes que hacer, ponlo en la balanza. Ojo, Libra, con, con olvidarte de ti y que eh, estás ayudando tanto a los demás que, que no te estás dando el cariño y el cuidado que tú requieres. Y el cielo te regala, y eso se me hizo muy bonito para ti, Libra, es la fe y la gratitud. Ten fe. Y a la vez, sea agradecido con todo lo que tienes. Emana y conecta siempre con la gratitud. Que todo este mes sea tu tu tiempo y tu momento de estar eh, conectando con la gratitud, agradeciendo y agradeciendo todo lo que has recibido, todo lo que estás por recibir, eh, conecta mucho con la gratitud. Vela Verde para todo este mes para ti, eh, Libra, trabaja con esa eh, gratitud para ti. Y ahora sí, vamos, mira, cerramos con Virgo y que es este el, el cumpleañero, ¿no? son las estrellas ahorita este mes Virgo este pese a que está en un mes que le corresponde pese a que está en un mes en el que el sol le va a favorecer mucho este, Virgo está llamado a limpiarse a fondo a limpiarse muy a fondo viene de, un, de unas revolcadas bárbaras a lo largo del año que le han contaminado y lo han endurecido mucho. Virgo tiene que cuidar, que cuidar mucho cómo se expresa, sí, porque puede sonar molesto, puede sonar, este, hiriente incluso, puede sonar indiferente, en todo sentido, negocios, sentimientos. Hablaba de esto precisamente el domingo con una persona muy cercana a mí, este, de cómo, cómo los Virgo han estado cambiando su forma de hablar. Este, Virgo tiene que regresar a lo natural. A lo natural son, son vírgenes, son tierras, son aire, son fuego, son aguas, son todo. Todo son vida. Virgo. Entonces, tiene que regresar. La templanza de la que le estamos hablando de que digan, eh hay que regresar a los orígenes. Hay que volver a ver, hay que volver a sentir. La salud, la salud de Virgo se ve bien. Se ve bien. Vigilar solamente los problemas de tiempo atrás. Me están, me están sintiendo aquí la tiroides. Me dicen, me dicen que, que cuiden un poquito la tiroides, sobre todo las mujeres. La tiroides es poco común en los hombres, es más común en las mujeres. La tiroides, que se chequen más la, la, las varices, que son las imposibilidades de moverse, el, el sentirse clavado en un solo lugar. Este, y me hablan de que la relación con sus parejas, sus papás, sus hijos, sus hermanos, lo que manejamos de pareja, se depure, se depure de una manera imparcial, totalmente imparcial. En lo profesional viene mucho trabajo. Como a todos los signos en este mes les viene mucho trabajo. Va a ser un mes muy, muy bueno en cuestión económica. Pero también viene pruebas éticas para Virgo, las van a librar, el Virgo es un signo muy noble, muy muy noble, yo no me atrevería a equivocarme a decir que es el más noble con todo lo que trae, con todo lo que trae, si le huasca, le buscas y lo equilibras con librar, te vas a dar cuenta que es un signo muy noble, pero en este mes está llamado a depurar, que se vaya lo que se tenga que ir. Yo. ¿Mm? <risas> Virgo, feliz cumpleaños. <risas> Ay, verde, ¿Te gustó el regalo? <risas> feliz cumpleaños. <risas> Virgo, para ti Los Ángeles te dicen... Es tiempo de que justo eso, retires de tu alrededor todas las situaciones en donde se han involucrado energías negativas a tu alrededor. Eh, es tiempo de liberar toda esa energía que, que te ha estado como en cuestión de pensamientos, actitudes, acciones que ya sabes así como que ya sabes cómo es esa persona. Trata de, de ya... Eh, Tratar de, de hacer esa limpieza, de alejar, de poner distancia, de poner límites, de poner orden, eh, que tú muy bien sabes hacerlo. Así que es tiempo de, de hacerlo. Eh, no tengas ni temor, ni miedo, ni angustia, porque el cielo te está ayudando a poder hacer toda esa limpieza y esa depuración que se te está pidiendo. Eh, los ángeles también te dicen, suelta estos viejos patrones de ilusiones que te bloquean para poder avanzar. Así que el cielo te está ayudando a que lo puedas hacer. Eh, el ángel que te acompaña en este momento es el arcángel Metatron, tu guía divino, Múrate. la sabiduría. Eh, todo lo que requieras, pídeselo al Arcángel, ¿no? Vela Dorada para ti todo este mes. Eh, trata de, de estar conectando mucho con, con su energía para que precisamente tengas la sabiduría de poder actuar y de renovarte, de poder hacer las cosas desde esta intención más sabia, más elevada. Eh, y... Bueno, el cielo, tu regalito para este mes, eh, Virgo, es alegría y renacimiento. Vívetela más alegre. Está bien, sí hay que hacer cambios, pero sé alegre. Vívelo desde el renacimiento, desde esta conexión de renacer. Y bueno... Eh, Ahora sí que hemos terminado con nuestros signos, Facundo, de este mes de, de septiembre, así que hay un chorro de trabajo por este que hacer, de poner atención, de, de movimientos y les... Recuerdo que este siguiente miércoles vamos a tener meditación, para que no se la pierdan a las 7 de la noche. Este miércoles tenemos meditación con los ángeles para que puedas tú estar presente en este en este tiempo, ¿de acuerdo? Y Facundo, algo más que les quieras decir, invitarlos a algo? Pues varias cosas, cosas rápidas. Este, todos los signos Estén muy pendientes de la entrada de, del Moon de Libra a partir del día 10, este, aproximadamente, hay que checarlo bien. Este, estén muy pendientes de la luna llena, porque en esos dos periodos, en ese periodo que abarca estos dos fenómenos, les van a dar todas las claves que van a necesitar para el próximo año. Y el próximo año me refiero a los eclipses. Los eclipses pasados están ahorita. Eh, sacando lo que había de, de cambiarse, de trabajarse, que nos va a servir para sortear los eclipses que vienen. Sí, que vienen muy pesados. Pero vienen muy pesados en el sentido de que nos van a, nos van a enseñar. Nos van a enseñar. Nos van a, el 2021 está dando un curso intensivo de lo que viene, de cómo vamos a empezar a sortear. Esto que estamos sorteando ahorita no va, no va a durar todavía los 12, 16 años que vienen. Entonces, tómelo como como eso, como una educación, como un curso gratuito que se les está dando, privilegiado, ¿sí? Eh, ahorita quizás duena, quizás sea incómodo, pero créanme que les van a servir, les va a servir. Y todavía estamos a tiempo para que al curso de cartas. Uh -huh. Pues los invito a un curso de carta española, este que se va a dar eh, virtualmente, eh, por vía Zoom. Este, empezamos el día 5 de septiembre. Todavía nos quedan dos, tres lugares por ahí disponibles para que con toda confianza se acerquen. Precio muy accesible, ese nivel continental. Entonces, anímense, anímense para, una vez que lean bien la carta española, cualquier tarot les va a ser más fácil. Así es que, anímense. Y CAFA, Centro Holístico Integral, está a sus órdenes. Siempre. Uh -huh. Ahí está, para que este, ustedes puedan contactar a Facundo y lo pueden encontrar así: Centro eh, Holístico CAFA. Cafa eh, con cada kilo para que ustedes lo busquen eh, a través de Facebook. Y bueno, pues si quieren inscribirse a este curso de, para que aprendas a esta lectura de carta española, no importa en cualquier parte del mundo te encuentres, puedes tener tus clases eh, a través de eh, vía Zoom. Así que eh, cada vez es eh, con mayor facilidad el que uno pueda tomar algún curso. Así que. Adelante a, a, con este curso y por acá nos están dando mucho las gracias, gracias Norma Cruz que nos mandó estrellitas, gracias Norma, este, gracias por, por apoyarnos, por, por enviarnos estas estrellitas, Nancy este, que ella es Virgo que nos da las gracias, este, saludos por acá a, este, a la maestra Lupita eh, a Silvia Can, Marta Mayer, nos agradece a ti, este Facundo y a mí. Luna Barrete, a Beli Ayala, gracias. Y este María Can Castilla también te manda las gracias, Ilce Licona. Y bueno, pues ahora sí, chicas, chicos, cerramos este programa. Les agradecemos mucho por haber estado presente, por compartir y nos despedimos. Eh, deseo que un ángel te lleve bajo sus alas, te cuide, te bendiga, te proteja, te llene de mucho amor y mucha guía, sabiduría divina y protección en este tiempo. Que toda tu casa también se encuentre protegida, plagada, llena de ángeles positivos de la conciencia, el amor amor que llenen de sanación, de luz, sabiduría y curación tu hogar. Gracias a todos y les envío un abrazo muy cariñoso y nos estamos viendo el próximo miércoles a las 7 en meditación. Nos vemos Facundo, gracias. Adiós a todos, un abrazo de luz a todos. Bye, bye.